Tutoriales Interlaus News presenta Cómo convertir un PDF utilizando Microsoft Word Hola amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar a convertir Un PDF utilizando Microsoft Word Comencemos Para ello Ya tengo el PDF Acá preparado en el escritorio Vamos a abrir el Word Ahora vamos a archivo, abrir, hacemos doble clic en examinar, ahora vamos a escritorio, doble clic en el pdf, esperamos y ya podemos editar nuestro pdf utilizando Microsoft Word. Eso es todo amigos, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta like en mis videos.